Seguidamente procederemos a la lectura de la Resolución Ministerial número 579, La Paz, 22 de junio del 2017. Vistos y considerando que el Decreto Supremo 28.631, de 8 de marzo del 2006, en su artículo 59, establece como entidad desconcentrada del Ministerio de Hacienda, hoy de Economía y Finanzas Públicas, a la unidad de coordinación del programa UCPP, que cuenta con independencia de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, a cargo de un director general ejecutivo que ejerce la representación institucional y es designado mediante resolución ministerial, que mediante resolución ministerial número 007 de 11 de febrero del 2009, emitida por este ministerio, se ha modificado el nombre de la unidad de coordinación del programa UCP a la unidad de coordinación de programas y proyectos UCPP que la Dirección General Ejecutiva AI de la Unidad de Coordinación y Programas y Proyectos UCPP ha presentado renuncia a dicho cargo. Que a fin de continuar con el normal desarrollo de las funciones que cumple la indicada unidad, es atribución privativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas designar a la nueva autoridad que ejercerá la representación institucional de la misma, contando para ello con el concurso de ciudadanos idóneos y de reconocida solvencia moral y profesional. Por tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en uso de las atribuciones conferidas por ley, resuelve, único, designar, a partir de la fecha, Director General Ejecutivo de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos UCPP, dependiente de este ministerio, al ciudadano Joaquín Rodas Dorado, quien tomará posesión del cargo previo cumplimiento de las formalidades de ley. Regístrese, comuníquese y archívese. Firmado, Luis Alberto Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Seguidamente tomaremos el juramento de ley. Por favor. Voy bueno, a proceder a tomar el juramento de ley. Si va a ser la señora que se presente su creencia o doctrina ideológica. Señor Joaquín Rodas Dorado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 así lo hace que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo En caso contrario lo castigue. Queda usted posicionado como director de la Unidad de Coordinación de Programas del Ministerio. Gracias. Gracias. Seguidamente escucharemos las palabras a cargo de Jacqueline Pérez. Muy buenos días, bueno, ministro. Muchísimas gracias, realmente muy contenta por haber sido parte de, de una institución como es la Unidad de Continuación de Programas y Proyectos, por la confianza que usted me ha brindado durante estos dos años. Realmente hemos logrado muy buenos resultados a la cabeza, obviamente, de usted, con la guía y el apoyo siempre de, del ministro. Hemos logrado encaminar los proyectos de recinto multipropósito en fronteras. Hay bastantes avances. Tenemos ya estudios avanzados. Eh, un proyecto, contamos con el proyecto de Tambo Quemado de Villamontes Tenemos eh, inclusive, ya contamos con un título de propiedades de terrenos de 30 hectáreas en Tambo Quemado y estamos ya por tener también las mismas en Villamonte. Estudio avanzado ya con Colpa, una parte de Villazón, de San Matías. Como campo ferial también hemos hecho bastantes avances, bastantes cambios. Ya contamos con tres ferias propias del Ministerio. Estamos hablando de la Expo Salud, Expo Boda, la Paz Expone, que ya se viene en una semana. Eh, hemos podido lograr avances en la ejecución de un proyecto importante como la ejecución del Proyecto de Italia. Y asimismo algunos cierres de otros proyectos que estaban en esta institución yo quiero agradecerle nuevamente ministro por esa confianza eh, profesionalmente por darme esta tarea de llevar a cabo esta institución y felicitar al nuevo director decirle que bueno cuenta con mi apoyo lo que necesite y bueno aquí estaremos donde quiera que esté siempre para apoyar al país y al gobierno y a este proceso de cambio muchísimas gracias ministro por todo bienvenido. Muchas gracias a Jacqueline Pérez, exdirectora ejecutiva de la unidad de coordinación de programas y proyectos. Seguidamente vamos a escuchar al señor Joaquín Rodas Dorado, director de la unidad de coordinación de proyectos y Progr de programas y proyectos UCPP. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días a todos amigos de la prensa, a la exdirectora saliente. Eh, primero, agradecer a al señor ministro por la confianza depositada en de mi persona. Hoy recibimos un desafío muy importante dentro del Ministerio de Economía, dentro del proceso, dentro del trabajo que se desarrolla en el país, en cuanto al restituir de alguna manera el lugar que merece, que, que históricamente ha tenido eh, uno de los centros feriales más importantes que tiene Bolivia y que tiene la Ciudad de la Paz, como es el Campo Ferial Chupiagaumarca. Yo recibimos este desafío, realmente eh, agradecemos a la, la confianza del ministro y como decía ya que también vamos a seguir con la gestión que se ha llevado adelante dentro de los centros multipropósitos, dentro de los puntos fronterizos que son de alguna manera la primera imagen que se lleva una persona que entra, un turista, un visitante que entra a nuestro país y que ahora que estamos justamente en un proceso de el desarrollo de un mundo sin muros, queremos también trabajar sobre darle mejores facilidades, darle las condiciones para que los visitantes puedan entrar y salir de una manera digna de nuestro país. Agradecerle, ministro, y realmente recibimos este compromiso con mucho ímpetu. Vamos a llevarlo adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. En la conclusión del presente acto, vamos a escuchar las palabras del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora. Bien, muchas gracias. Primero, esta es nuestra primera conferencia de prensa aquí en esta sala. Estamos estrenando. Y lo estrenamos con, como siempre en este tipo de situaciones, con penas y alegrías. En primer lugar queremos agradecer el trabajo de Jacqueline al mando de la UCPP por todo lo que se ha venido avanzando, ejecutando en todo este tiempo. Hemos ido viendo las mejoras que ha tenido nuestro campo ferial, el dinamismo que ha impreso Jacqueline para tener más ferias y por lo tanto promover a la paseñidad, promover la producción, promover la actividad económica que vamos haciendo no solamente en La Paz sino de otras en otras regiones. Asimismo, es importante destacar, y el desafío que va a tener nuestro flamante director, que tiene que ver con los centros multipropósito que estamos construyendo, que vamos a construir, que nos corresponde esa responsabilidad en los diferentes puntos fronterizos. Se avanzó bastante en tambo, hay bastantes avances que se está efectuando en otros puntos fronterizos, así que el desafío va a ser darle continuidad y llegar a que Bolivia en las fronteras, en los puntos de acceso autorizados, podamos tener esa infraestructura que dignifique la atención, que dignifique al trabajador boliviano que va a la frontera, eh, ya sea como aduana nacional, como la policía, la migración, como el tema de Senasac, y en fin, todos los que estén relacionados con el tránsito de personas y mercancías de un país a otro, para que tengan pues, toda la comodidad y como los bolivianos siempre deberíamos haber tenido, instalaciones donde ahí los bolivianos que trabajan tengan su lugar de esparcimiento, tengan su lugar donde puedan descansar, tengan oficinas cómodas y básicamente que se expongan al, al tipo de lugar donde estemos hablando, con calefacción en el occidente, con aire acondicionado en el oriente, para que el trabajo sea más llevadero en función de, de esta labor que tenemos que hacer de ir controlando y mejorando nuestras fronteras. Ese trabajo también... Se ha avanzado bastante y estamos seguros que la, la amante de autoridad, Joaquín, va a poder continuar, darle continuidad a estos trabajos que son importantes en beneficio de todos los bolivianos. Por lo tanto, por todo ello, Jacqueline, muchas gracias por el aporte en su momento. Estamos contentos con lo que se ha hecho, lamentamos la decisión tomada, pero eh, eso tiene que continuar y la continuación... Que está a cargo de Joaquín, ya viejo conocido de ustedes. Ha estado trabajando en el Viceministerio de Turismo y queremos aprovechar toda la, toda la formación, todo el conocimiento y la experiencia que ha logrado tener para ap aplicar justamente a este reto nuevo que tiene él de mejorar, por supuesto, lo que estamos eh, teniendo en este momento en el campo ferial y sobre todo llevar adelante los proyectos de eh, estos centros multipropósito que venimos diseñando y construyendo ya en nuestro país. No es menor ese desafío porque implica largas horas de travesía desde las ciudades hasta los puntos fronterizos para poder en persona ver eh, cómo nuestros en varios puntos Nuestros compañeros, los comunarios, eh, rápidamente nos han brindado inclusive eh, varias hectáreas para poder construir nuestras instalaciones, mostrando una vez más que los bolivianos estamos preservando y queremos preservar nuestra soberanía y queremos que las fronteras estén bien resguardadas. Por lo tanto, son los desafíos que tendrá Joaquín de, de hoy en adelante eh, concluir todos estos trabajos que han quedado eh, avanzados para poder cumplir las metas que tiene la institución yo simplemente en esta ocasión desearle el mayor de los éxitos a Joaquín, estamos seguros que su aporte va a ser significativamente importante para lograr estos objetivos, decirle muchas gracias a Jacqueline y éxito en toda la actividad que vaya a emprender de aquí en adelante y desde el Ministerio de Economía todo el apoyo al, al nuevo director de la UCPP para alcanzar todas las metas, todos los desafíos que estamos eh, muy claros que tenemos que conseguirla en el corto plazo. Muchísimas gracias y felicidades a ambos. De esta manera concluye el presidente Ajo. Acto han sido muy amables, gracias eh, por su presencia.